La obra de Raúl Zurita para acá ha sido muy, muy importante para la obra, para la historia de Raúl, eh, porque ya, claro, lo vemos en un contexto, forma parte de una época eh, de Chile y de, y de una conducta de cómo asumir también el, el rol del arte al interior de la historia de Chile, en, en el contexto eh, de la dictadura. ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? Y sin duda el trabajo de Raúl que, que estaba al interior de un colectivo hicieron acciones en donde compartieron diversas experiencias que tenían que ver con intervenciones en el espacio público fundamentalmente incluso con lanzar panfletos o carteles desde el cielo eh, que son acciones que suponían como empezar a recuperar todo el territorio y el paisaje y hacer que el propio paisaje y el propio territorio fuera una directa metáfora también de lo que le pasaba a las personas, a los seres humanos. Entonces, convertir el propio territorio de Chile en la analogía directa con el cuerpo eh, fue algo que marca definitivamente también toda la escena y el colectivo CADA. Y al interior habían individualidades y en este caso Raúl Zurita, como poeta, estaba también haciendo un aporte desde la escritura al interior de este colectivo no obstante, él en paralelo fue desarrollando un trabajo que tenía que ver con, con esta imposibilidad del lenguaje. De algún modo, eh, el lenguaje eh, plantea el propio Raúl cómo es la imposibilidad de la comunicación y, y, y lo planteará de mejor manera eh, Raúl aquí con nosotros. Eh, y esta imposibilidad se convierte también en un desafío. Cómo Cómo ampliar la palabra, cómo hacer que esta palabra llegue, y, y, a, y, qué, y, qué, y qué tamaño, qué formatos, qué escala. Eh, ese, esa imposibilidad se convierte entonces en este desafío del de año 82, escribir en los cielos de Nueva York, que es lo que hemos visto arriba. Está la escritura en el desierto del año 93, y después del año 2011 publica este proyecto que también estaba ahí en. Eh, como idea de pensar en la posibilidad de escribir en los acantilados de Chile. Este, este desafío, por lo tanto, que estaba ahí y que, que, que afortunadamente el año pasado lo convertimos en exposición eh, es la primera vez y marca un hito también dentro de la historia de Raúl porque él siempre ha sido reconocido como poeta y, y ya el año pasado comenzamos con, con esta experiencia de, de, de exponer esta... Esta dimensión más visual de la poesía. Allá lejos, siento uno. Se hacía tarde ya, cuando tomándome de un hombre me ordenó: ande y mata a tu hija. Vamos, le repuso sonriendo. ¿Me estás tomando el pelo acaso? Bueno, si no quieres hacer los asuntos tuyos. Pero recuerda quién no soy, así que después no te quejes. Conforme me escuché contestarle: ¿y dónde quieres que cometas ese, ese asesinato? Entonces, como si fuera el oído del viento que le hablase, él dijo: Lejos, en esas perdidas cordilleras de Chile. Allá lejos, 102, con la cara ensangrentada llame a su cuerpo. ¿Podría ayudarme? Le dije. Tengo unos amigos afuera. Márchete de aquí, me contestó, antes de que te eche a patadas. Vamos, le observé. Usted sabe que también me sana, Jesús. Yo no soy culpable. padre. Por favor, me insistí. Los tipos que están afuera son hijos suyos. Bien, contestó suavizándose. Llévalos a la tierra prometida. Bien, pero dónde queda ese sitio, le pregunté. Entonces, como si fuera una estrella a la que lo dijese, me respondió, lejos, en esas perdidas cordilleras de Allá lejos, 103. Despertado pronto un sueño, lo oí tras la noche, Hoy su me dijo, toma a tu mujer y a tu hijo y te largas de inmediato. No me jodas la recurso, déjame dormir en paz, soñaba con unas montañas que marcha. Olvida esas estupideces y apuras que volvió. No vas a creer que tienes todo el tiempo del mundo. El duche se está acercando. Escucha, me contesté. Hace mucho ya que me tienes a la sombra. No intentarás repetirme el cuento, que no soy José. Sigue la cartera y no descubres. Muy pronto sabrás la verdad. Está bien, le repite casi llorando. ¿Y dónde podrá ella nombrar en tranquila? Entonces, como si fuera la misma cruz la que se iluminase, él contestó. Lejos, en su perdida cordillera de Chile. La marcha de las cordilleras. Uno. De allí comenzaron a moverse las montañas. Estremecidas y blancas, así blancas son las aceleradas cumbres de los Andes, entonces, desligándose unas de otras, igual que heridas que se fueron al viento, poco a poco, hasta que ni la nieve las curaron. Y entonces, erguidas, como si un pensamiento las moviese, desde los mismos nevados, desde las mismas piernas, desde los mismos vacíos, comenzaron su marcha sin ley la simple cordilleras. cordillera